Bienvenidos a conocer curiosidades bíblicas que te sorprenderán y que quizá no conocías. Número 1. La palabra biblia viene en griego a través de latín y significa libros. Número 2. La biblia ya fue traducida a más de 1500 lenguas y dialectos. Número 3. Toda la biblia fue escrita en un periodo que comprende más de 1500 años. Número 4. Es una obra cerca de 40 autores de las más variadas profesiones, humildes agricultores, pescadores e incluso renombrados reyes. Número 5, el antiguo testamento fue escrito en hebreo con excepción de algunos versículos en Esdras, Jeremías y Daniel Los que fueron escritos en arameo Número 6, el Nuevo Testamento fue escrito en griego Número 7, la primera traducción completa de la Biblia al inglés fue realizada por Wycliffe en 1380 Número 8, Martín Lutero fue el primer traductor de la Biblia a la lengua del pueblo alemán Número 9, en la Biblioteca de la Universidad de Göttingen, Alemania, existe una Biblia que fue escrita en 470 hojas de palmera Número 10, el libro más antiguo de la Biblia no es Génesis, sino Job se cree que fue escrito por Moisés cuando estuvo en el desierto.